Si el baile es el 18, necesitamos tener las parejas para el 15. Sí, conozco a Stuart y querrá tener su plan listo para el 12 como máximo. Eso nos da tiempo para coordinar los atuendos. Ahora, ¿qué hago para que Craig me invite? ¡Ay, pero qué fastidio es para las niñas tener que esperar a que alguien las invite al baile! ¿Quién espera? ¡Son estrategias! ¡Exacto! Tienen que desarrollar todo un plan y aún así no hay garantía de que el indicado las invite. Yo solo tengo que acercarme a una chica y decir, ¡Hola! Baile de primavera, parque Lupkin, paso por ti a las 8 ¡Ay, cómo me gusta ser hombre! Oye, niña, tengo algo para ti de Joaquín Sánchez. ¿Quién ¿Eh? es Joaquín Sánchez? Es un niño de mi escuela. Me dijo que le diera esto a la niña de la escuela oh. pública que se parece a Didier. Hola. Chelsea. ¿Me recuerdas? Quería ponerme en contacto contigo, pero no recuerdo tu nombre. ¿Te gustaría ir a comer pizza conmigo alguna vez? Marca sí, ¿no? O tal vez. ¿Debo ir? Claro que sí. Me llamo Pepper Ann. Desde luego que te recuerdo. Y la pizza me parece genial. Esto podría darle un giro a tu estrategia de baile de primavera, ¿y si él te invita al baile? No lo sé, esto no era parte del plan Disculpen, pero las dejaré con sus planes, porque mi princesa del baile me espera uh -huh. Hola, soy Joaquín Sánchez ¿Qué tal, joven? Pepperán casi está lista, pasa por favor Usted debe ser la señora Pearson. Ah, yo soy la tía de Pepperán. Janie, Joaquín ¿Ah? es un hombre latino, ¿cierto? Ah, sí, mi familia es de Argentina. Oh, oh, adoro Argentina. Las empanadas, las pampas, el grito de casa de los cauchos. Oh. ¿Ah? No hacen ese sonido. Hola, Joaquín. Hola, Pepperán. Oh. Oh. Ah, es mi mamá. Ella nos llevará. Me invitaste solo porque me parezco a Diddy O'Shaughnessy ¿sí? sí Qué loco Realmente lo hice porque desde que te conocí fuiste dueña de mis sueños Oh, oh por favor <risa> Un cuáqueros paniel Entiendo, eres muy gracioso Joaquín Gracias por buscarme No hay por qué, espero hacer esto otra vez oh. Buenas noches señorita ¡Mamá! ¡Dije solo un momento! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sigan respirando! ¡Adentro por la nariz! ¡Afuera por la boca! ¡Adentro por la nariz! ¡Afuera por la boca! Y luego me besó la mano. Bueno, lo intentó, pero su mamá empezó a prender las luces. ¡Qué romántico! ¡Oye, peperán ¡Espera! ¿Qué pasa, Bob? No sé si sabes, pero los autos monstruos dan este fin de semana. ¡Me encanta ese evento! Bueno, tal vez quieras ir. Estaba pensando que sería como una... cita, pero no tiene que serlo si no quieres. ¡Genial! ¡Person! ¡Deja de pestañear y vuelve a la pista! Perdón por el regaño de Dugan! ¡Oye, el auto del infierno! No fue importante. Solo me hizo llegar temprano a la escuela para correr. ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Intenta liberarte de esa! Odio levantarme temprano. ¡Vamos, Enormo! ¡Destruye su carrocería! ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu cita de hoy? Muy bien, pero me siento culpable porque también me agrada Joaquín. Los dos son geniales y también me siento mal por Craig, aunque él no ha llamado. Ah, oh, por cierto, Craig llamó. Tal vez quería invitarte a salir. <risa> Cuando llueve, es tormenta. Por qué de pronto todos me invitan a salir? Has estado demostrando una confianza que no tenías. Los hombres adoran a las mujeres seguras. Tal vez porque las otras estaban ocupadas. Gwen Mesrow lo rechazó. Pobre ella se lo pierde, pero me he recuperado y voy a invitar a alguien más. Pero no a Pepperan. Hay tres chicos que podrían invitarla. Tres chicos. Tres chicos. No puedo tener tres citas. ¿O ¿Oh, sí? ¡No! ¿Cómo se supone que voy a elegir? Escucha a tu corazón. Nunca te equivocarás si escuchas a este bebé. Desde luego, yo lo escuché cuando invité a Gwen Merrow. ¿Y para qué te sirvió? El corazón es voluble y no es de fiar. El intelecto debe regir para tomar una buena decisión. ¿Cómo? La mayoría de las respuestas están en los libros. <tose> oh, oh, oh. Shh. Oh, esto no sirve. ¡Ya te ves grandiosa! ¿Es noche de solteros en la sinagoga? No, a este lo conocí en la escuela de tránsito. Tú no eres la única que tiene citas. ¡Oh, la la! ¡Es de familia! ¡Oh! ¡Mamá! vino por ti en una limosina! Sí, es conductor. <ríe> Hay rollitos de carne en el refrigerador. ¡Adiós! Oh, oh. ¿Y ¿Cómo es que a mamá les haré también esto de las citas? Los hombres son como los autos y las mujeres como el tenis. Los hombres son como autos. brum Son grandes, fuertes y se quedan en la cochera. Las mujeres son como el tenis. Su palabra favorita es amor, pero se juega con reglas. Para comprobar si le agradas a un hombre, hazlo hacer cosas que odia. Mm. Como los caballeros de antaño, un hombre peleará por su dama si en verdad es digno de afecto. ¡Genial! Es la cuarta chica la que invita. ¿Y bien? ¿Quieres que te busquemos a una chica? Yo tengo una prima. Puedo conseguir a mi pareja, muchas gracias. Al menos no tengo que esperar a que me inviten, como ustedes. Yo invité a Stuart. ¿Mm? Oye, ¿salimos otra vez? Podemos comer hamburguesas. Oh, ¿Qué estás esperando? Hazlo hacer algo que odie. Déjame revisar mi agenda. ¡Uy! Uh, solo tengo libre el miércoles a las 5.30 de la mañana. ¿Desayunamos? <risa> ¡Qué buena broma! <risa> ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Pepi? Bode está aquí para tu cita! <risa> Hola... <risa> uh. Regla número 3 A un hombre interesado no le importa sudar un poco por su dama ¡Oh, mira! ¡Alguien está regalando pesas! Regla número 5 A un hombre enamorado no le importa asistir a eventos artísticos aburridos por ti ¿Qué es eso? No están haciendo saltos, giros ni nada ¿Sí? ¿No es artístico? Regla número 32. Si en verdad le interesas a un hombre, no tendrá miedo de mostrar su niño interior. Ay, qué ternura. Creo que deberías ponerte la mañana. Tessa y Vanessa tienen pareja. Constance tiene pareja. Hasta Moira, la de la cocina, se depilará esa noche. Ay, ser hombre es un caos. Bien, en cualquier momento el hombre de mis sueños va a invitarme al bar. <risa> ¿Qué tal? Sus camisetas son tan tiernas. Esta no es mi talla. ¡Ni la mía! ¡Qué bien lo hiciste, Pearson! Te mereces un premio. ¡Oh la, la Tal vez debí ponerle más atención a la regla 42. Asegúrate de que los chicos con los que sales no se encuentren y se den cuenta de que has estado probándolos con estas reglas. Ah, Pepera, no es posible. Tú dijiste que consiguiera un libro. Además, ¿por qué mamá tendría ese libro si no funciona? Mamá también lo tiene. Y han estado discutiendo estereotipos de género y psicología popular en su reunión de mujeres. Oh, lo siento, Pepperán. Olvidé advertirte que no creyeras en todo lo que lees. Aun cuando este es un libro, no es un sustituto del pensamiento crítico. Bien, es hora de que empiece a humillarme. Hola, Joaquín. Solo llamé para disculparme. O ¿ola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Por ¿Qué? favor, perdóname! Bien, papá. Quiero que diga esto. Lo siento, Craig. Intenté seguir las reglas de un libro tonto para agradarte. No debo creer en todo lo que leo. Espero que encuentres misericordia en tu corazón para perdonar. Lo siento, Craig. Llegas tarde. Tuve que ir a tres diferentes lugares porque tú querías esta monstruosidad floral. <risa> Esto es tan grande como mi cabeza. No voy a usarlo. No, ahora la usas. ¡Ay, oh, los dos se ven preciosos! Sonrían a la cámara Todas las que dijeron que estarían lavando su cabello están aquí, burlándose de mí ¡Incluso Moira! No me parece que se haya depilado Lamento ser un fastidio, Milo Está bien, prefiero que haya sido tú No es cierto, nunca voy a entender esto de las citas Debería rendirme e irme a casa ahora Bueno, adiós Hola, Milo, ¿quieres bailar? ¡Pensé que estabas ocupada! ¡Ah! Tenía que esperar a que me invitaras de nuevo porque eso es lo que el libro decía, pero no lo hiciste. ¿Qué te pasa? ¿No eres como un auto? ¿Qué dice el libro sobre esto? Ah, ¡Bésame! Rum, rum. ¡Pearson! ¿Quieres bailar? ¿Ya no estás enfadado conmigo? ¿Cómo seguir enfadado con quien se disculpa con un dirigible? Solo que... ya no me regales más camisetas. ¡Hecho!